Mediante el eDevice artículo de la Wikipedia podemos incorporar a nuestro contenido el, eh, artículos completos de la Wikipedia en diferentes idiomas. En este caso vamos a elegir el español. Vamos a buscar el lago Solotlán, que como sabemos es el nombre también que recibe el lago Managua. ¿Por qué buscamos lago Solotlán y no lago Managua? Porque en la Wikipedia, si hacemos la consulta por Lago Managua, nos va a derivar a la página del Lago Sobotlán. Pero si la hiciéramos desde Excel Learning, nos diría que no existe una página dedicada al Lago Managua. En este caso nos da la información. Podemos elegir si la información se va a mostrar destacada, con un destacado moderado, esto es recuadrada en un, con un color de fondo o sin destacar. Vamos a ponerla con un destacado moderado para comprobar cómo quedaría. Ahora nos queda aceptar y vemos que el contenido, el artículo de la Wikipedia, podíamos haber modificado el título, queda tal como aparece en la Wikipedia y recuadrado en este marco para diferenciarlo de lo que sería un texto generado manualmente o con cualquier otro device